Esta máquina, en especial es una nofrost mecánica, no, no cuenta con una tarjeta electrónica. Cuenta con un timer, que es variable dependiendo la marca del timer. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Nos vamos a enfocar primero... En la zona donde se genera el frío, donde va a ser distribuido hacia la parte de la ladera, Procedemos a su desarme. Tenemos que sacar el sujetor... <coughs> del fabricador de hielo que lo sacamos este tiene un tornillo fili amigos no se olviden no se olviden de agarrar un trozo de imagen que ustedes tranquilamente lo pueden sacar de la parte de atrás de un parlante Así no se nos pierde. Eh, si no nos pierden los tornillos. Y somos prolijos. Y somos prolijos en nuestro trabajo. Bueno, amigos. Eh, nosotros vamos a tener a ver que sacar. Es el plafón en donde se entra la luz de gabinete. ¿Por qué? Les voy a mostrar. Porque si nosotros queremos sacar la tapa, fíjense que nos choca. Nos choca ahí. Y haciendo fuerza de abajo, tampoco la podemos sacar. Si somos ansiosos, podemos llegar a romper entonces... Para realizar un buen trabajo y no tener inconvenientes eh, a la hora del armado, nos tomamos la molestia de sacar. total son tres tornillos más, creo. ¿eh? Son tres tornillos más. Y así nos aseguramos de no romper ningún plástico realizando un trabajo como se debe. Bueno, una vez, amigos, que sacamos el tercer tornillo, retiramos, con mucho cuidado, sacamos la gasoleta donde va agarrada la lámpara perfume. Nos tomamos esta molestia para que no se nos rompa el filamento de la... De la LAM para no, no nos entorpezca en nuestra labor. ¿Ven? Ahora miren qué fácil que es retirar la tapa esa. Bueno, les voy a, um, les voy a comentar un poquito. Eh, como ella es una, una frase mecánica, no tiene tarjeta electrónica. Ten, con este bulbo tenemos que tener un especial cuidado porque él está cargado con un refrigerante adentro del bulbo, porque es un termostato, es el que es uno de los sistemas que va a hacer que corte el compresor, aparte del corte que va a tener a ver, por el timer. Pero bueno, aquí tenemos el forzador, el que distribuye el frío, tanto en la parte de freezer como de heladera. Este es el conducto, este es el conducto de bajada hacia la parte de ladera de, eh, del frío y la tapa que sacamos anteriormente sería lo que termina de hacer nuestro túnel estas son las salidas para la parte de freezer porque tiene dos difusores acá entonces esa tapa es la que hace eh, que orienta el flujo de frío hacia la heladera. Bueno, uh, pasamos a retirar. Hay que tener sumo cuidado con todos estos plásticos porque se rompen y después no, no, nos quedan. no nos quedan bien. Bueno, aquí tenemos el evaporador. Retiramos la ficha de conexión del forzador con mucho cuidado. Retiramos el, la tapa difusora que sostiene al motoforzador distribuidor del frío. ¿Este motor forzador a quién le va a extraer el frío? Al evaporador. Al evaporador acá tenemos la línea de insección sería el capilar no donde se provoca el flash gas justo en la punta de ingreso al evaporador esto a la hora de manipularlo tienen que tener muchísimo cuidado por el tema de que bueno amigos tenemos dos resistencias una es del evaporador y la otra es que es esta es la del conducto de drenaje que va hacia abajo. ¿Cómo vamos a ver si ella funciona? Vamos a utilizar un equipo de media edición que se llama Tester. ¿Mm? Lo vamos a poner en la modalidad de iodo para que nos cierre un circuito. Ahí estamos cerrando un circuito al juntar ambas pinzas. ¿Eh? Bueno, procedemos a fijarme. A controlar, ¿sí? Primera resistencia da positivo. Que no está cortado. Si estuviese interrumpida la resistencia, quedaría así. ¿Me entienden? Pero como nuestra resistencia da... Está buena Descartamos un, un problema La segunda También da Ya nos descartamos Nos sacamos un problema de encima Amigos Vamos A proceder A conectarla Y bajamos Procedemos a energizar nuestro refrigerador. Ah, aún no lo tenemos energizado. Ahí lo tenemos en marcha. Ven, amigos, que está... Ah, ven, amigos, que está el tester en cero y nuestras... Ah, nuestro testigo lumínico está apagado. Ahora vamos a proceder manualmente a conectar la parte de descongelamiento. Muy lentamente, porque si no nos pasamos. Fantástico ah, Amigos Tenemos El acuse lumínico Y el acuse Por voltaje Medición de voltaje Ven Estamos teniendo Una tensión buena Amigos ah, Amigos una vez vez es que ya probamos y nos sacamos las dudas desconectamos nuestros sistemas de prueba tanto digital como análogo porque esto es analógico pero o ahí sea, a colocar un termofusible ya que esta más alquina no se lo pusieron eh, ya antes de ponerlo, vamos a hacer las mediciones para a ver si nos da paso de corriente. Y así vamos a saber si nos va a accionar la resistencia cuando mande las orden.